En ocasiones queremos realizar un enlace a un sitio externo en nuestro contenido y el problema que tenemos es que si hacemos el enlace de forma que abra en la misma ventana, como el sitio externo no nos pertenece, no vamos a poder tener un enlace de vuelta al contenido del Excel Learning. Nos queda la alternativa de abrir el sitio externo en una pestaña o ventana independiente. Pero el problema sería que tal vez perderíamos el foco y habría que andar buscando entre varias pestañas. Hay una alternativa, que sería la tercera que podríamos utilizar, que consistiría en abrir una ventana emergente y que vamos a ver a continuación. Marcamos aquí este texto y en vez de utilizar la pestaña general para crear el enlace, vamos a utilizar la de ventana emergente. Marcamos Javascript Popup, pegamos aquí la dirección del sitio al que queremos ir. Vamos a ponerlo centrado tal como nos dice, de forma que aparezca centrado en la pantalla y yo de dimensiones voy a poner 950 x 600. ¿Por qué pongo estas dimensiones? Porque al menos la mayoría de, los, eh, de las computadoras actualmente tienen una resolución de pantalla de 1024 píxeles por 768. Eso quiere decir que alrededor de la ventana que se nos abra vamos a tener un espacio que nos va a mostrar detrás la ventana del contenido del que procedemos, le marcamos que tenga barra de desplazamiento y que permita el cambio de, el, el, el cambio de tamaño de ventana, insertamos y vamos a ver cómo queda, vamos a la previsualización, visualización previa y aquí tenemos nuestro contenido, ventana emergente y vemos cómo debajo de la ventana, vemos todavía nuestro contenido. ¿Eh? En mi caso, como la pantalla tiene más resolución, veo bastante espacio, pero si fuera la pantalla más corta, veríamos todavía el contenido por debajo. Como hemos permitido barras de desplazamiento, podemos movernos y como hemos permitido que se pueda modificar el tamaño de la ventana, podemos ensancharla para que se vea completamente sin necesidad de que, como nos pasaba antes, ¿eh? nos quede así, con desplazamiento horizontal. Al cerrar la ventana volvemos a tener nuestro contenido a la vista.